Hola chicos, espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo soy Emanuel y como pueden darse cuenta, ya llevo algún tiempo de que no he subido contenido. De hecho, en este tiempo, bueno, es porque estuve, eh, me dieron vacaciones en el trabajo, entonces estuve con mi familia, me desconecté totalmente. Pero durante este tiempo me di cuenta de que todavía existen muchos haters, existe mucha persona. Que sigue adoctrinada, defendiendo Omega Pro. Y eh, todo ese tipo de personas son eh, gente que independiente... O sea, lo que buscan no es eh, encontrar una respuesta o encontrar la verdad, por así decirlo. Sino que lo que buscan es tener la razón. Me ponían en los comentarios. Emanuel, ya se le acabó el tema de Omega Pro, ¿verdad? Eh, yo sí. <ríe> o sea, ¿qué más hay que hablar de algo? que está totalmente muerto, que ya se, nos dimos cuenta de lo que hablábamos nosotros los youtubers, era verdad, o sea, ¿qué más hay que seguir hablando a no ser de las noticias que van saliendo? Eh, entonces este tipo de gente eh, lo, lo que, por más que se discuta, y eso es un problema por más que se discuta con ellos eh, no hay argumento válido que les, que les haga recapacitar no hay argumento no hay un punto en donde yo pongo mis ideas, usted pone mis ideas y llegamos a un, a un camino. Llegamos a una conclusión. Eh, entonces, a la, a la conclusión que llegué es, ¿para qué? ¿Para qué perder tiempo con ese tipo de personas? Sí, lo que buscan es tener la razón ellos en algo que realmente no tienen la razón. Entonces, lo que se, lo que se hace es gastar energías, gastar tiempo en cosas que realmente no valen la pena. Pero bueno chicos, eh, hay algunas noticias que tengo acumuladas ahí, entonces vamos a ver las cosas que han eh, pasado con Omega Pro y, y que van a seguir eh, saliendo algunas que otras noticias. Ya estoy investigando otras, ténganme tiempo porque, <ríe> como les dije, estuve de vacaciones y me desconecté de todo, totalmente. Si yo hubiera eh, querido, agarro ese tiempo de vacaciones y me pongo a investigar y tengo tiempo de sobra. Pero era tiempo para dedicarle a la familia y tiempo para, para estar en familia. Entonces, eh, ténganme paciencia. Vamos a ir haciendo contenido porque también eh, tengo que investigar eh, una empresa que está haciendo este señor, el de las vacas moradas. Eh, que me pasaron. Entonces, tengo varias, varias cositas ahí por ahí. Vamos a ver un video. Para que ustedes entren en contexto sobre lo que vamos a hablar. El cual es el señor Mike Sims. El cual eh, ya aquí tengo todo preparado. Vamos a verlo chicos. en confianza. Yo no soy de Colombia, pero me llamó mucho la atención la palabra carreta. No sé qué significa carreta, pero eh, por el contexto creo que es algo como como falso. Háganmelo saber en los comentarios, ahí póngame qué significa carreta en Colombia, pero eso es lo que entiendo. Eh, ahora... La noticia es esta. Vean que después de que el señor dice de que él no estaría en nada que lastima a las personas, de que él no estaría jamás en la vida, él es una persona intachable. Él es una persona que él es... O sea, eh, eh, eh, eh, deberían de canonizarlo. Noticia. Mike Sims. Ah, bueno, vamos a ponérselos en, eh, en el traductor para que lo vayamos leyendo juntos. Mike Sings da su, su consentimiento a la medida cautelar de Jazz Castellum Ponce. Para que ustedes estén un poquito en contexto, Jazz Castellum hay un... Perdón, hay aquí como un crom, el crom está como mal puesto. Porque si no me voy a distraer el resto del video. Listo. <risa> eh, Jazz Castellum es como un consorcio, como la sede principal de muchos Ponzi. Entonces, este es como de donde se ramifican muchos Ponzi que existían o existen en el momento, que eh, todos tienen la misma sede. Entonces, Mike Singh estaba relacionado con eso. Ahora sí, continuamos. Mike Singh da su consentimiento a la medida cautelar de Jazz Castellum Ponzi. Mike Shinom Sims, conocido en la industria de MLM como Mike Sims ha dado su consentimiento a una orden judicial preliminar. La medida cautelar se refiere a los cargos de fraude de productos básicos presentados por la CFTC. Los cargos presentados por la CFTC en enero del 2023 están relacionados con una serie de esquemas Ponzi. Vean que cuando uno les decía a la gente Omega Pro que eso era un Ponzi, jamás en la vida, eso no es un Ponzi. Dirigidos por Mike Sims, la, la foto abajo. Todd Brisco, cuñado de Sims. Tintram. ¿Quién es este? Tintan. Francisco Story y Frederick Safranco, también conocido como Ted Safranco. Bueno, aquí vemos la foto del de señor Mike Sims. Que ya ustedes saben que todas estas personas están embarradísimas. Ya el que, sinceramente, el que sigue defendiendo Omega Pro ya... No hay manera, no hay manera de, de, de, de, de convencerlo. Este son el tipo de personas que aunque usted le diga que el cielo es azul, aunque usted le diga algo que es obvio, ellos dicen que no, que el cielo es verde. Entonces, a través de sus esquemas Ponzi, interconectados de Jazz Cast Castellón, Sims, y sus coacusados supuestamente defraudaron a los consumidores por lo menos por 145 millones de dólares. 145 millones de dólares. Hagan ustedes el favor. Esto es una cantidad insana de, de, de dinero. El papel de Sims dentro de las estafas de los esquemas Ponzi de Jazz Castellum. Estaba en el, estaban en el lado del lavado de dinero. Lavado de dinero. Brisco transfirió la mayoría de los fondos de los participantes de Pool a los TransPool y una pequeña parte a otra empresa. Brisco lo hizo bajo la dirección y con su ayuda de Mike Sims, su cuñado y el supuesto director ejecutivo de la empresa que se suponía que comerciaría el nombre de Jazz Castellum. Sims instruyó a Brisco para disfrazar las transparencias como pagos por servicios para que no se descubriera el esquema. El 6, de, el 6 de febrero, la CFTC recibió una orden de restricción esta, estatutaria, SRO, contra los acusados de Jazz Castellos. La SRO efectivamente congeló los fondos adjuntos de los esquemas Ponzi de Jazz Castellos. ¿Será esto, será esto, vea que parte de lo que sucedió de, que, de, de, de por qué no han pagado? Incluidos los activos y fondos relacionados bajo el control de los demandados. Sí. Sobre la base de, la, de que la CFT había demostrado violaciones de la ley de intercambio de productos básicos. Era probable que prevalecieran en el juicio y que había una probabilidad razonable de que los demandados transferirían o disiparan activos o destruyeran registro. Cuando... En la ley se ponen que hay una probabilidad eh, razonable, es por, es por no decir, es así. ¿Por qué? Porque ante la ley todo el mundo es inocente hasta que se lo demuestre lo contrario y no pueden decir, es así. porque Hasta que el juez lo diga. Entonces, así es como funciona esto. Según una orden de consentimiento del 30 de marzo, Sims acordó convertir la SRO en lo que concierne en una orden judicial preliminar, de acuerdo con los términos de la orden judicial preliminar, consentida SIMS tiene una restricción preliminar de cometer más violaciones de la ley de intercambio de productos básicos, negociar en cualquier entidad registrada, o sea, en cualquier entidad registrada, o sea, todas las entidades eh, públicas o privadas. ¿Por qué? Porque son entidades registradas. Participar en cualquier transacción que involucre intereses de productos básicos, incluida cualquier negociación realizada en nombre de SIM. Controlar o dirigir, di, dirigir el comercio para en nombre de cualquier otra persona o entidad. Solicitar fondos con el fin de comprar o vender intereses en materias primas. Soli o sea, vea todas las, las restricciones que le pusieron a este señor. O sea, no puede hacer... Lo único que puede hacer es respirar, básicamente. Eh, cualquier tercero que controle activos y o fondos vinculados a Sims también ha recibido instrucciones de dichos activos. Bueno, como ustedes pueden ver, muchachos, eh, la cosa está bastante seria. Están cayendo las cabezas, los peces gordos de eh, Omega Pro. Y eh, quiero que vean también esto por acá. Esto es una persona que eh, responde a los cuestionamientos de la gente. Es, es, es una líder, ex líder de Omega Pro, porque no puede ser líder de algo que ya no existe. Y pone, lo que nos dice el corporativo es que el dinero sí está. O sea, eso siempre lo han dicho. Pero lo que te digo, crearon muchas cuentas falsas y se debe investigar, investigar cuál es la real y son muchísimas cuentas. Aparte que ellos tienen la FCA, que es la Autoridad Conducta, de Conducta Financiera, vigilando y monitoreando. Es como si eh, a tu cuenta te llegan muchos millones. Obvio, te empiezan a investigar. Lo mismo está pasando allá. Lo que sí nos han dicho los que tienen experiencia es que si quisieran robar el dinero ya hubieran cerrado. Y listo, como ya ha pasado en otras compañías, cierran y ya, ellos solo están pidiendo tiempo para solucionar. Eh, ¿Qué es lo que sucede aquí con Omega Pro? Lo que está pasando es que la, la compañía, por no llamarlo de otra manera, eh, está alargando el tiempo. ¿Por qué? Porque ante la ley, si usted cierra, es que ya no tiene intenciones de pagar. Entonces, a eso se le suma muchos años más en su condena. Como ellos saben que están embarradísimos, lo que están haciendo es haciendo la finta de que ellos van a pagar. ¿Por qué? Porque eh, como ellos saben que ya las autoridades están encima de ellos, en el momento que eh, ellos digan, no, es que sí tenemos intenciones de pagar, Está, vea que tenemos pagos demostrados, aunque sean mínimos. Eh, la ley lo toma como que sí hay intención de pagar. Entonces la condena va a ser muchísimo, muchísimo menor simplemente por el hecho de tener la intención de devolver el dinero que eh, ellos robaron. Entonces eh, eso se explica de esta manera. Ahora eh, vamos a ver por acá. Tengo también otra noticia que podemos leer, que es de El Pulso. Omega Pro sigue prometiendo plata pese a captura de su líder y ya montaron una nueva estafa. Aquí me imagino que están hablando de eh, Go Global. Muchos hipotecaron sus pertenencias, vendieron sus negocios o metieron allí los ahorros de toda su vida. Y ahora nadie responde. Mientras tanto, en México se produjo la captura de Juan Carlos Reynoso, Reynoso, gerente de Omega Pro para América Latina. De él, además de su relación con Omega Pro, se conoce que fue gerente del banco Wells Fargo de Estados Unidos. Reynoso era... Bueno, esta noticia de que él fue gerente, esto es falso. En algún video lo dijimos. Él lo que él era, era... Vender o asesor daba asesorías de seguros, o sea, él vendía seguros, recomendaba a la gente qué seguro comprar para su empresa o para su corporativo, pero él no era gerente de Wells Fargo. Eh... Reynoso era hasta entonces el que firmaba las diversas comunicaciones que llegaban a los inversionistas, prometiéndoles que pronto se superaría el impasse, tecnológico que no había permitido los pagos, pero hace hasta hace tres semanas el peruano cayó en una redada en contra de Black Wall Street Capital, una empresa financiera que tendría nexos con el cartel de Jalisco Nueva Generación. Vamos adelantando adelantarlo aquí, la, la gente sigue creyendo en la estafa de Omega Pro. Desde que Reynoso cayó preso, las comunicaciones de Omega Pro son anónimas. Los inversionistas siguen recibiendo por redes sociales y chat de WhatsApp promesas de que a, en el mediano plazo van a recibir de vuelta su inversión. Gente, yo les voy a ser sincero. Se han dado reportes de pagos falsos eh, por todo lo que ha pasado. Gente, se lo he dicho, es duro, es difícil. Lleva un tiempo de duelo porque jugaron con tus sentimientos, porque jugaron con eh, tu inteligencia, pero esa plata ustedes no la van a ver. Las denuncias, las denuncias son para que eh, las autoridades, ahora que tienen a Juan Carlos Reynoso y hay mucho líder suelto, de hecho ayer vi que estaban en, en, en reunión Cali y unos uno de apellido Boggar, o no me acuerdo. Vean, escuchar a esta gente, por Dios, es, es, es, como un, es, es como un chiste, de verdad. Qué descaro de estas personas. Qué descaro seguir recomendando algo que usted a, a, a leguas se ve que es una estafa. Qué descaro de esta gente seguir jugando con las ilusiones de las personas. Qué descaro querer ganar dinero a costa de que otros lo pierdan. Qué descaro, de verdad. Yo estaba viendo esa presentación, la, la, la estaba grabando, pero en, llevaba 10 minutos de presentación y yo dije, no soporto, no soporto. Me da asco ver que exista gente así. Milus Cali y los otros que estaban en esa llamada recomendando invertir en Go Global. Gente sin vergüenza, gente que no conoce lo que es ganarse el dinero honradamente. Gente que vieron una manera fácil de estafar y que vieron una manera fácil de ganarse la vida y prefieren hacer eso hasta llegar a las últimas consecuencias de que en algún momento caigan en la cárcel o algo peor. Que prefieren hacer eso antes de ganarse el dinero con el sudor de su frente. Eso es de verdad, de verdad, de personas que para mí perdieron la humanidad. Como lo he dicho en videos anteriores, esta, esta gente se convierte en monstruos. Gente que venderían a su madre, a su padre con tal de ganar dinero. Porque después de todo lo que ha pasado, usted me va a decir que esta gente no sabe que eso es una estafa. Después de todo lo que han pasado y de venir de estafas anteriores, esta gente lo que es un, como le dicen aquí en Costa Rica, son carebarros. Lo que les gusta es eso. Lo que les gusta es ganar el dinero a costillas de otro, andar en viajes, ganar, eh, comprarse carros, casas, eh, andar por todo el mundo con plata de gente trabajadora, con plata de gente honrada, engañándolos, manipulándolos, haciéndoles un lavado de, cere de cerebro con temas motivacionales y haciendo llamadas todos los días tratando de manipular a la gente. Eso es asqueroso, realmente. Y vean lo que pone aquí. La promesa es que la plata existe y que se las entregarán en junio o julio. Pero cada vez es más sospechoso. Ya esta fecha la han cambiado un montón de veces más. De hecho, de hecho, tengo una apuesta con la señora Dañá. Eh, da, Dayana, perdón. De que si este dinero no lo pagan en esta fecha, señora daña digo, da, Dayana. Si no lo pagan en esta fecha, recuerde lo que usted dijo y lo tengo grabado. Sus comentarios. Usted va a hacer un video conmigo diciendo de que yo tenía la razón. Señora Aña, acuérdese. Pero cada vez es más sospechoso. Lea después. Uh, ok. Aquí está. Edgar Henao, inversionista de Medellín, tiene la esperanza intacta cree que en realidad Omega Pro va a cumplir con sus promesas y pronto le devolverán 20 millones de pesos más los rendimientos y como evidencia de ello muestra algunos pantallazos que están rondando por las redes sociales en las que se evidencia pagos que supuestamente se están haciendo en Ecuador, Costa Rica y Perú. Al consultarle si conoce a alguien que haya recibido pagos luego de noviembre del 2022 dice que no. Que solo ha recibido noticias a través de mensajes por las redes sociales. veas que el, el chiste se cuenta solo. La seguridad que puedo ofrecerles es que el dinero del cliente ya existe, es real. Y que al final de todo, este proceso la empresa cumplirá para todos sus clientes. Publicarán los organizadores en Facebook. Dicho mensaje no está firmado por ningún directivo ni diamante de la compañía. Y el nombre de Juan Carlos Reynoso ya no aparece vinculado a la Organización. De hecho, después de que pasó lo que pasó, a Juan Carlos Reynoso eliminaron todas las fotos que habían en Instagram y en la red de Go Global y, y lo eliminaron de todo lado. <ríe> eh, en Colombia, este caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación que recibió una denuncia de la Asociación para Emprendedores de Blockchain, Appso Blockchain. Que, que en representación de 500 ciudadanos afectados con pérdidas cercanas a 300. La nueva estafa se llamaría Go Global. Aunque miles de personas en el mundo em esperan por sus recursos, los organizadores de Omega Pro persigue siguen reclutando incautos ahora desde una plataforma llamada Go Global. <tose> Gente, eh, bueno, esas son las noticias que les quería traer. Eh, de verdad, de verdad, gente. Yo no creo capaz, yo no creo capaz a alguien viendo, de, o sea, viendo lo que pasó en Omega Pro. Que los engañaron por medio de un broker falso. Que los engañaron por medio de una shitcoin. Que los engañaron con una tarjeta de débito. O sea, sí, era tarjeta de débito. Que supuestamente iban a pasar, que se descubrió que era una empresa que agarraba cualquier tarjeta, la brandeaba, le ponía el logo de Omega Pro. O sea, viendo todas las evidencias, si usted sigue en Go Global es que usted merece realmente perder ese dinero. ¿Por qué? Lo digo con todas las letras. Porque usted de verdad es tonto. Para usted seguir en esto, usted es de verdad es tonto. ¿Por qué? Porque viendo toda la evidencia, viendo todo lo que se ha dicho, si usted quiere seguir en esto, usted merece, merece perder ese dinero. Gente, eso fue todo lo que le quería traer en este video. Nos vemos hasta la próxima.